Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver el ecualizador que tiene incorporado el reproductor multimedia de Windows 11. Así que lo vamos a abrir. Vamos a un vídeo, pulsamos el botón derecho del ratón y luego vamos a abrir con reproductor multimedia. El ecualizador está abajo en los tres puntos. Ya se ve ecualizado también. Podemos pulsar control mayúsculas más E y aquí está. Bueno, el que viene por defecto sería el modo en plano, sin alteraciones. Podemos mover cada banda por separado o podemos hacer que se muevan también las bandas colindantes junto a la banda que tenemos controlando en cada momento. Esto hace que el sonido sea un poco más natural y tenemos el interruptor desactivado o desactivado, no tiene más. Vamos a cerrar. Cuando tengamos abierto otro vídeo diferente. Aparecerá ecualizado ya con lo que digamos hecho previamente. Y nada más, es que no tiene mucho más misterio. Ahí está el ecualizado. Un saludo y que tengan un buen día. Chao.